Y aún así hay personas que se atreven a apostar de que Omega Pro no va a llegar a fin de año. Realmente, cuando escucho esos comentarios, eh, me da mucha risa. risa. Me río de Janeiro. Ah, ah, ah, ah. Me río de Janeiro. <risa> a mí, de verdad, lo que me da mucha risa es que usted, Juan Carlos Reynoso, continúe con este circo y quiera alargar todo esto durante todo el año 2023 porque para nadie es un secreto que este fue un mensaje masivo que le llegó a todo el mundo inclusive hay reportes de personas que escogieron la opción de continuar y aún así les llegó este reporte inclusive habiendo un número de ticket personal para cada persona un número de ticket que hace referencia al caso de cada persona y en este mensaje Podemos ver que no hace referencia a nada, ni, ni ni siquiera mencionan cuál es el documento específico que está erróneo. Simplemente fue un mensaje mandado de manera masiva. Pero bueno muchachos, eso no es lo que nos trae acá. Lo que nos trae acá, de hecho este video lo estoy grabando seguido del de video anterior que acabo de hacer. Y es porque eh, acabamos de recopilar nueva información sobre el broker escribimos al broker sobre eh, preguntándole cu haciéndole cuestionamientos sobre sus licencias sobre eh, qué relación tiene Evolve Market con Omega Pro y ustedes se van a asustar con la respuesta pero antes de eso tenemos que hablar eh, reuniendo un poquito el cassette eh, sobre eh, Omega Pro que antes había eh, estado trabajando con un broker el cual hubieron muchos videos que eh, actualmente se popularizaron y me imagino que ustedes ya lo vieron y bueno el broker en cuestión en el que algún en algún momento trabajó Omega Pro se llama Active Trade eh, aquí tengo un pequeño video de hace mucho tiempo de hace un año más o menos Dónde podemos ver la siguiente información. Hola in in to in uh, uh, a todos, Andreas, ahora en Londres, está en la oficina de activos de Estoy muy emocionado de estar aquí, con una de las grandes brokers en el Reino Unido. Y, Alessio, conmigo, que es nuestro manager de Tal vez puedas hablar un poco más sobre las de activos de la oficina. Hola, soy Mario, gracias por estar aquí, Andreas. Um, exactly Ahí se ven las oficinas, in muy in similares a las que uh, vimos en otro video pool. anteriormente. De hecho, creo que son las, las mismas. In Déjenme ver, ver si window? encuentro eh, ese video. Eh, para que ustedes también logren observarlo. Tan, eh, les saluda Juan Reynoso desde la okay, ciudad de el video Londres, que les 16. estaba mencionando es este. Aquí se supone que son las oficinas de los traders de Active Trade de agosto eh, este en específico. del año 2019. Estamos aquí con el equipo corporativo de Omega Pro, déjenme presentarles. A mi lado izquierdo tengo a Mike Sims, que es nuestro asesor estratégico a nivel global. Luego tenemos a Delaware Singh, que es nuestro director de redes a nivel internacional. Y a nuestro CEO, Andrea Saccar, que también está aquí en Londres. Y también nos acompaña hoy día eh, nuestro amigo Bogdan, que es el CEO de nuestro broker, que nos va a mostrar cómo es que trabaja eh, su equipo desde esta ciudad. Hola, bueno, hermanos, bienvenidos a Londres. Vean las oficinas que acabamos de ver. Son exactamente te lo estas lo mismas. Eso te lo era te lo, te lo que quería lo que viéramos. De design, Juan, show... eh, pero el caso muchachos. Es que eh, Active Trade nunca estuvo trabajando con Omega Pro de esto yo me di cuenta eh, antes de empezar a hacer videos de Omega Pro eh, porque hay un, un, una persona aquí de Costa Rica que tiene una academia de trading eh, eh, y él me explicó todo este proceso pero yo en ese momento no hice ninguna investigación pero eh, tengo la información de eh, de un, un chico youtuber que eh, me pasaron el video de hecho. trading. Vamos a verlo. Espero que esta persona no se enoje eh, por poner el video acá. Pero eh, vamos a verlo a continuación. Vean que él, él, él le escribe directamente a la gente de Active Trade. Y vean lo que le responde. Active Trade, el broker que según Omega Pro sus Líderes, sus CEOs y su gerente, que sería el señor Juan Carlos Reynoso y Andrea Sacas. Ellos aseguran que realmente operan o que están de la mano con a broker regulado por la FCA. Inició la consulta, quería confirmar si la empresa Megapro, Gole, de Helin está operando con usted, ya que ellos aseguran hacer trading con el broker ActiveTrader para así obtener las ganancias que las personas invierten en dicha persona. Llamado Megapro. Hola. No estamos trabajando con Omega Pro, pero este dice que sí. Ahí les un video de YouTube donde realmente aseguran. Yo no se cortó el chat. Acá nuevamente empieza a escribir, hola, buenas noches. Porque en este Omega Pro World dice que sí, operan con ustedes, pueden verificar, por favor, dice Omega Pro World. Dicen, lo siento, pero no tenemos... Aquí él le menciona el video que acabamos de ver. Relaciones con Omega Pro. Somos no A tenemos relaciones con Omega Pro, somos Active Trade. Pero ellos aseguran que los de Omega Pro están trabajando con ustedes haciendo trading. Somos empresa diferente, no compartimos nuestro trabajo juntos. Pero Omega Pro, si opera con ustedes en su broker, bueno, casi por todo el chat. Hola, eh, ¿una gente me podría atender en español? Bueno, acá me dijeron que sí, tendríamos un hispano hispano hablando eh, en dos horas y media, lo cual les pregunté por qué tanto tiempo, me comentaron eh, que tenemos una diferencia de horario, aquí, aquí la hora es las 5 y 37 de la mañana, por lo tanto, pues es muy claro que aquí estoy hablando con una persona y que no estoy hablando con un bot, ¿sí? Entonces acá les escribí, eh, ok, más tarde me contacto con ustedes, bueno, en resumen muchachos, si ustedes quieren ir a ver este video, eh, pónganlo así, Active ActiveTrade confirma no tiene ningún vínculo con Omega Pro, eh, pónganlo así en YouTube si quieren ver el video completo, pero el caso, todo esta, eh, eh, eh, este preámbulo ha sido para que ustedes eh, vean que no es la primera vez que Omega Pro utiliza esta estrategia de eh, vincularse con algún otro broker y que luego el broker diga que no trabaja con ellos y todo, este, todo esto es una mentira y sacan otra mentira para tapar la anterior y sacan otra para tapar la anterior. Pero ahora sí, vamos a ver lo que nos respondieron los de Evolve Markets con respecto a su relación con Omega Pro. Ok, chicos, eh, esto que ustedes están viendo en pantalla es el, la conversación o el intercambio de mensajes que tuvimos con Evolve Markets, el cual eh, nos dejó más preguntas que respuestas, pero es lo que dice Evolve. Eh, entonces, ustedes también pueden escribirles, pueden eh, hacer sus preguntas. Pero lo que nos respondieron fue esto. Voy a poner eh, Google Translator para que ustedes también lo vayan leyendo conmigo. Y lo que nos escribieron fue esto. Eh, hola, con respecto a la regulación, consulte aquí. Cumple con la normativa y está regulado entre, entre eh, signo de pregunta. Esto fue lo que se le escribió. Si bien siempre habrá delincuentes que intenten estafar a los inversores, esto es lo que responde Evolve, o comerciando, o, comer, o comerciantes copiando las portadas de empresas legítimas, las portadas no son la plataforma comercial real. Evolve Markets existe desde 2016 y aquí envía eh, un link sobre eh, información de el, de este broker y voltmark con una reputación muy sólida bueno por la calificación que tiene no sé que puede verificar en sitios web acreditados como por ejemplo vamos a abrir este sitio web yo creo que ya lo tenía abierto pero vamos a, eh, a verlo aquí podemos ver la página, creo que algo. Ah, sí, ya la tenía abierta. Fue la que vimos en el video anterior. Eh... Háganos saber si tiene otras preguntas o inquietudes. Saludos cordiales, soporte Evolve Markets. Bueno, aquí continúa. Buen día, muchas gracias por responder a mis inquietudes. Tengo una última duda. ¿Tienen algún tipo de regulación o licencia? ¿Y dónde puedo consultarlo? Pregunto esto porque como saben, hay muchas plataformas que copian toda la plataforma a otras para estafar a los inversionistas. Y quiero estar seguro antes de invertir. Muchas gracias, espero su respuesta. Y responde. Muchas otras personas ya nos han hecho las mismas preguntas desde la semana pasada. Por lo que se investigó Broker Group es solo un estafador que copió. Una palabra más apropiada sería robó nuestro diseño de página principal para hacer que su sitio web sea más rápido. Bueno, aquí es una mala traducción. Eh, robó el diseño que diseñamos para nuestro sitio web y varios elementos incluidos, algunos iconos. Nunca le habríamos dado permiso a nadie para copiar o usar ninguno de los contenidos de nuestro sitio web. Por la información que pueden encontrar al buscar en el dominio de su sitio web. Puede encontrar que su sitio web lleva a portafolios cisnoma.com Y que también anuncia sus servicios de freelancer en www.freelances.ok .ok. No sabemos nada sobre esta persona o su actividad. Pero a juzgar por el hecho de que plagió nuestro sitio web y sus contenidos le recomendamos encarecidamente que no inviertan ni compartan ningún dato personal con esta persona esperamos que esto te ayude y bueno chicos eh, vieron que eh, hace referencia a Sysnoma Evolve dice que la, el, la empresa de freelance que, eh, que copió eh, eh, todo el diseño toda la página se llama Cisnoma. Bueno, pues vamos a ver aquí un pequeño videito de Andrea Sacax donde él le agradece a Cisnoma por sus servicios brindados. Uh, hello everyone. Uh, I want to make a short video about my uh, experience and our company's experience with Cisnoma. Uh, I can truly recommend this dedicated team. Uh, we had a great experience working with them and using their services. Esta tiene una gran eh, experiencia, eh, tiene un buen servicio. And una uh, the comunicación. communication as well as the end product was both top notch. Uh, they made a fantastic work not only by delivering the product in time, uh, which was very important, but they actually delivered it. In. Dice bueno, aquí está hablando muy bien de esta empresa que ha hecho un trabajo muy muy bueno. Eh, son bastante rápidos. And, but Pero básicamente habla eh, sobre que ellos han trabajado con Sysnoma y le agradezco por su servicio. the process, what we can improve to improve our business. And uh, from my part, I can strongly recommend their services to everyone. Uh, thank you. Bueno, y que han hablado con Sysnoma y que ya han trabajado anteriormente y que pueden recomendar servicios muy ampliamente chicos eh, Esta es la información que les tenía para el día de hoy conclusiones eh, vamos a seguir investigando obviamente mientras más información vaya saliendo más vamos a seguir publicando eh, básicamente y lo que dice es que no tiene ningún tipo de relación con eh, broker group por lo tanto tampoco con omega pro y que más bien ellos fueron los que le robaron el contenido de su página web para crear Broker Group. Por eso es que hay tantas similitudes en iconos, en información. Por eso es que hay tantas cosas muy similares con Broker Group y con eh, la página de Evolve. Eso es lo que les quería traer y lo voy a tener a, eh, actualizado sobre toda la información que vaya saliendo.